Hola a todos, soy Álvaro de MakerGal y en este vídeo vamos a instalar el BCNC. Bueno, en primer lugar, eh, el BCNC se puede instalar tanto para, para Windows como para Linux. Yo en mi caso utilizo Windows. Eh, si buscáis directamente en el repositorio de GitHub de GBR del GBRL, del BCNC, perdón, no está extremadamente muy bien explicado y no queda muy claro. Así que bueno, voy a, hacer, eh, voy a hacerlo paso a paso, tal como lo hice yo. Me parece bastante sencillo, pero bueno, eh, si no lo haces bien, puede ser un poco complicado. Entonces, para empezar, lo que tendremos que hacer es ir a Google y buscar. Python.rg, vale, metéis esta dirección que vemos aquí arriba y os sale esta página entonces vais a descargas y tenéis que descargaros la versión 2.7.13 le pincháis ahí y os descargará para Windows, vale, ya escogéis aquí lo que vosotros tengáis le escogéis el 2.7.13 con la 3 no os va a funcionar el bcnc tiene que ser eh, con la 2.7 una vez descargado, lo, eh, nos saldrá hasta, lo abrimos, nos saldrá esta página, le daremos a siguiente, le daremos a siguiente aquí también, y ahora aquí solo una cosa que por defecto viene desactivada, que sería esto, vale, yo lo tengo así porque ya, ya lo tengo instalado, entonces bueno, por defecto viene así entonces esto es lo que nos permitirá que después cuando tengamos todo instalado que el BCNC se nos abra cuando le clicamos al botón ¿vale? entonces es importante que esta casilla lo activéis para que os active, para que os instale esa aplicación o sea para que os, perdón, para que os añada el python al pad de windows y cuando arranque el windows que arranque el python con el windows Vale. también tendremos que descargar el pserial este para encontrarlo simplemente en google escribís Así como lo veis aquí, B serial 2.7 Os aparece esta página Le dais aquí donde pone B serial 2.7 Windows 32 Le clicáis ahí y ya os lo baja también Y aparte de esto necesitaremos un programilla que se llama PuTTY que lo que nos permite es comunicarnos con el, con el Arduino 1 y poder cambiar los parámetros del GbRL como el, los pasos por milímetro, velocidades máximas, aceleraciones y ese tipo de cosas entonces simplemente clicáis aquí y automáticamente os lo bajará también aparte de esto necesitaremos bajar el BCNC también con lo cual vamos a Google eh, buscamos pcnc tal como lo veis aquí y el primer repositorio que nos sale aquí que es de este chico que es el desarrollador le clicamos y le damos ahí a download zip una vez que tenéis el python instalado pasamos a instalar el pserial y en el pserial solo hay un, un tema si veis que en este casilla de aquí os está reconociendo el python que ya tenéis instalado Podéis darle a siguiente que no va a tener ningún, ningún problema Si no, aquí no os aparecerá nada y no os va a dejar instalar el Piserian Porque no, tenéis, eh, no reconoce que tengáis el Python instalado Con lo cual tendréis que desinstalarlo todo y volver a instalarlo A mí me ha pasado alguna vez y por suerte eh, la manera de repararlo fue desinstalando y volviéndolo a instalar Nada, siguiente como siempre hasta que se instale Una vez que eso está instalado instalaremos el, el bueno realmente este programa el putty no necesita instalarse vale es un ejecutable con lo cual podéis tener el icono en el escritorio y cuando tengáis que eh, conectarnos con el, con el arduino 1 para cambiar los parámetros simplemente abrimos y después ya os explico un poco cómo funciona es bastante sencillo y por último tenemos el pcnc que lo descomprimiremos tenemos aquí la carpeta clicamos dos veces y el icono que tenéis que abrir es este de aquí, bcnc.bat, clicáis dos veces y aquí se nos quedaría abierto el, el bcnc. Así que bueno, el primer paso eh, va a ser configurar nuestro Arduino 1 para ponerle todos los parámetros correctos y que una vez que empecemos a utilizar la fresadora pues que los ejes se muevan, lo que deben moverse y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, esto de momento vamos a cerrarlo. Y vamos a abrir el puti. Vale, entonces eh, Aquí solo hay una cosa que cambiaron Que me recomendó Rafa Un compañero del Recuncho Y era en la pestaña de... Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el programa del Putty, se nos abre la ventana y esto es lo que es lo que el, el programa en sí. Eh, solo una recomendación que, que proviene de Rafa, el compañero, un compañero del Recuncho Maker, y es venir a, a la pestaña de terminal y activar estas dos casillas para poder ver lo que estamos escribiendo. Si no, de forma predeterminada en automático no, no nos muestra lo que estamos escribiendo con el, con el teclado con lo cual volvemos a la pestaña de sesión y lo que tendríamos que hacer es enchufar nuestro arduino 1 por usb clicamos aquí en esta en este botón que pone serial para conectar porque vamos a conectar por el puerto serie y lo único que tendríamos que hacer es colocar el com correspondiente a nuestro arduino 1 y ponerle el, el la velocidad a la que estamos leyendo del, del USB y como otra recomendación más es que guardéis esta sesión siempre los datos que vais a utilizar siempre son los mismos pues, con lo cual podéis poner aquí CNC y le daríais a guardar entonces cada vez que abráis el programa tenéis esa configuración guardada simplemente clicáis ahí y ya automáticamente os corrige los parámetros si no, cada vez que lo abráis tenéis que estar volviendo a meter los parámetros de nuevo bueno, en mi caso el puerto del Arduino 1 es el 5, con, con lo cual voy a cambiarlo al puerto 5 y lo daré a guardar para que me quede guardado para la siguiente sesión. Una vez que tengo todo bien puesto, simplemente le damos a Open y nos sale esto de aquí. Eh, para poder entrar en la configuración del GBRL, lo que tendréis que hacer es usar eh, tenéis que escribir el símbolo del dólar dos, dos veces con eso directamente nos entra al menú de configuración de, de las caracteres, de los pasos por milímetro velocidades y demás le pulsáis enter y nos sale nos saldría todos estos parámetros entonces la forma de modificar estos parámetros pues es muy sencilla eh, veis que aquí tenemos unos parámetros que son un símbolo del dólar 0 igual a 10 pues si queréis modificar cualquiera de estos parámetros, lo único que tenéis que hacer es escribir S, eh, vamos a cambiar por ejemplo los pasos por milímetro, eh, los pasos por milímetro del X sería el 100, entonces tendréis que poner el símbolo de dólar $100, es igual a los pasos que queráis, pues tiene 250, en mi caso el usillo que uso me parece que son 160, con lo cual pondría 160 y pulso Enter, y nos confirma con un OK aquí que el valor se ha sobrescrito sin ningún problema y hacemos lo mismo para el resto, de, el resto de parámetros que tenemos una vez que tenemos todo lo que queremos modificar modificado a nuestro bajo las necesidades de nuestra fresadora simplemente volvemos a poner ss para comprobar para que nos vuelva a soltar todos los parámetros y comprobar que lo que hemos puesto se ha modificado como queríamos os voy a dejar en la descripción también un enlace a la página web de los chicos de boards que tienen un menú, que eh, tienen un, perdón, un tutorial con todos con las cosas básicas que modificar en el GBRL para activar el homing y todo ese tipo de cosas. Eh, yo ahora aquí voy a ir solo a lo básico porque un poco lo que me interesa es que veáis cómo se hace esto y cómo se modifica al final modificar los parámetros. Es súper sencillo. Una vez que tenéis todos los parámetros modificados, para guardarlos lo único que tenéis que hacer es símbolo del dólar y una X. Le dais a Enter y automáticamente ya me guarda los parámetros en el Arduino. Llegado a este punto, podéis ya cerrar esto directamente. Bueno, pues ya tenemos todo instalado, ya tenemos el GBRL configurado, con lo cual ahora procedemos a eh, ver, entrar un poquillo en el, en el BCNC y un poco cómo, cómo funciona el BCNC cosa que me parece muy curiosa del tema de las CNC's es que habitualmente los tutoriales que veo, veo que hay mucha gente que recomienda utilizar el BCNC para para controlar la fresadora en sí y después utilizan otros programas externos para generar los recodes, veas el JSQ por ejemplo, que es el, el típico, ¿no? Pero el propio BCNC tiene en esta pestaña de editor, tiene eh, perdón, en esta pestaña de tools tiene para generar el mismo operación Podemos utilizar un DXF y a, media, a partir de ese DXF pues generar desde aquí operaciones de corte, operaciones de agujereado, poner pestañas, hacer agujeros, perfilar el, el DXF y un montón de cosas más. Con lo cual, para mí es mucho más cómodo utilizar solo el BCNC y no estar utilizando dos programas diferentes. Bueno, pues está aquí este pequeño tutorial de cómo instalar todos los programas que nos hacen falta para controlar nuestra CNC y en el próximo sí que ya nos metemos un poquito más de lleno en el, todo el tema del corte, de cómo se configura una pieza, cómo añadir nuestras fresas a la librería, los materiales que tenemos y ese tipo de cosas y cómo cortar nuestra primera pieza. Así que bueno, eh, espero que os haya resultado de utilidad este pequeño tutorial, y cualquier duda o comentario que tengáis sobre, el, sobre el, todo este proceso, pues me podéis preguntar ahí por los comentarios. Eh, os dejaré en los comentarios todos los enlaces para descargar los programas y todo ese tipo de cosas, y creo que no se me olvida nada. Así que bueno, eh, lo dicho, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.